Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Ghostbusters 2, la de 1989, la secuela de los cazafantasmas de 1984 película de la que hablé en el episodio anterior, por si lo quieren ir a escuchar bueno, una secuela que no me gustó para nada, me aburrí mucho miren que para hacerme aburrir con una película, eh, tiene no sé si mala, no sé si tiene que ser mala, pero tienen que lograr aburrirme con una película, y, eh, y la verdad que, que, que lo lograron en, en esta ocasión. Creo que voy a utilizar mucho el término que utilicé en el episodio pasado de eh, cosas que no me funcionan, pero realmente es así, o sea... Hay cosas que, que no me funcionaron ya en la primera y siento que se potenciaron en, en esta película. Y, y bueno, es algo que lamentablemente pasó. Yo sé que hay mucha gente que le tiene cariño a estas películas. La primera me gustó. La primera me gustó, eh, tampoco es una maravilla, pero está bien. O sea, como el entretenimiento puro y duro que es, está bien realmente. Pero acá es como, no sé, eh, es la misma película... Que la primera pero como no, no sé no, no no hay cosas que no no me, no me copan no sé el humor que no lo mencioné en la primera película cuando hablé en el episodio pasado del podcast lo tendría que haber mencionado pero bueno no, posiblemente no fue algo tan marcado en esta película así, porque por lo menos en la primera había chistes que, que me hacían reír o sea me reí con varios chistes realmente pero acá es como, no, no funciona ninguno, no, no me funcionaba, o sea, era como, había una onda muy, los tres chiflados, que si hay algo que no me gusta en el mundo, son los tres chiflados, perdón, fanático de los tres chiflados, pero no es mi amor, o sea, no no es por ahí, a, a mí no, no me van a hacer reír nunca con esas cosas, y lo sentí muy así, por, por momentos, incluso hasta con golpes, como... Que estoy viendo los tres chiflados, estoy viendo otra cosa. Y otro tipo de humor que, bueno, se manejaba más o menos en la primera, que es como ese humor absurdo o, o tonto, eh, de, de cosas tontas, que no le va... O sea, en la primera un poco funcionaba, también ha, ha, ha agarrado a esto de, de la buena química entre los personajes, que en un punto era como un grupo de amigos medio desparejo pero que funcionaba entonces como que cualquier cosa que hacían en un punto te, te hacían reír te sacaban una sonrisa y acá un poco ese efecto se vuelve a lograr pero no tanto no como en, en la primera entonces costó La verdad que costó pero bueno la quería ver porque voy a ver ghostbusters afterlife no se me fueron las ganas de ver esa película tenía que ver esta película por lo menos para poder ver el nuevo estreno en cines de, de esta franquicia y aclaro eso de por lo menos porque tomé la decisión de no ver el reboot de 2016 de Ghostbusters por varias razones, primero estoy con poco tiempo entre grabaciones y ediciones estoy con un montón de cosas y por eso tardé tanto en grabar esto porque tendría que haber salido al siguiente día que salió el de Ghostbusters de 1984, y no pude, o sea, bueno, hubo un tráiler no sé si se enteraron, de una película que algunas personas están esperando, de nombre Nombre Araña, esas cosas, ¿vieron? Bueno, poquitas personas la, la esperan, pero bueno, generó un poquito de ruido en internet, cositas, ¿vieron? y estuve muy ocupado editando, pueden ir a ver los videos ahí en, en el canal de youtube además vi un par de películas en el cine, de las que ya voy a estar hablando en la semana atentos ahí, con invitadas, también ya les tiro un poco el avance en pocas palabras estuve con poco tiempo y recién hoy estoy pudiendo grabar esto y con el poco tiempo que tengo, que encima todavía tengo que ir a ver Ghostbusters Afterlife bueno el reboot no lo voy a incluir. Además porque es un reboot. Si fuera una secuela directa. Bueno, vaya y pase. Pero es un reboot. Y por lo que tengo entendido. Fue un reboot que intentó relanzar la franquicia de nuevo. Como que no fue un reboot medio. Bueno, es un poquito reboot pero no tanto. Como que mantenemos algunas cosas. No, o sea, era la idea de un reboot. Completo. Hecho y derecho. Pero no funcionó. Entonces la dejo, no la voy a ver. Por esa razón, por... Tener poco tiempo para grabar Y posiblemente, no lo voy a negar Después de haber visto la de 1989 Quedé como un poco mmm, No sé si da a hablar Otro episodio más De otra película de Casas Fantasmas Que además Por dichos populares Sé que no funcionó Entonces es como meterme en el barro De manera innecesaria Aunque en algún momento No descarto, más adelante Posiblemente cuando empiece el año o cuando haya pocas cosas de las que hablar, voy a, voy a voy a juntar como cosas de las que no pude hablar en su momento, y ahí el cartel gigante de la tercera temporada de Sex Education, que ya lo voy a hacer, perdón, pero no sé si alguien sigue esperando ese episodio, pero todavía no termina la temporada, muchas cosas, realmente muchas grabaciones y muchas cosas, entonces no tuve tiempo, pero posiblemente cuando baje un poco la espuma, en estos meses, enero, octubre y noviembre fueron, noviembre todavía es, es hay muchas cosas, muchas cosas, esta semana, oh, no, no sé, no sé cómo voy a hacer, bueno, voy a armar como una cajita de cosas de las que tenía que hablar y todavía no hablé, voy a meter este reboot de, de Ghostbusters de 2016, que realmente la quiero ver, o sea, cuando a una película le tiran tanta mierda y dicen que es malísima y que es horrible, y de hecho vi el tráiler y vi algunas cosas así como, mm. Una escena de todos bailando, no sé en qué momento de la película, pero esto no. No lo veo bien. Pero igualmente me quiero meter. Eh, pero no es este el momento, básicamente. Así que el próximo episodio va a ser directamente de Ghostbusters Afterlife, que la voy a ir a ver el cine en estos días, así que bueno. Esa aclaración. Me voy a meter con spoilers. ...porque no, tampoco va a ser un, un, un episodio muy largo este... ...la gran mayoría del tiempo voy a estar criticando esta película... ...es que no, no me gustó. Me voy a meter a hablar en detalles, así que si no la vieron, vayan a verla. Si la vieron, se pueden quedar, así que... ...siguen a partir de este punto bajo su propia decisión. La historia, copiar y pegar. O sea, es más o menos lo mismo de del anterior... Cambian algunas cositas, pero realmente es la misma historia. O sea, no, no sé en qué punto estaban en ese momento. Porque sé que la primera fue muy popular y es como que a partir de eso lanzaron un montón de cosas. Sé que hay series animadas, creo. Eh, no sé si hubo series en live action. Videojuegos. Bueno, lo que pasa cuando una película explota y hacen un montón de secuelas y bueno, cosas así que no están planeadas para hacer secuelas porque también ese es un punto interesante eh, muchas veces cuando se lanza una película se tienen planes de secuelas y de spin off y ese tipo de cosas eh, de expandir ese universo generalmente pasa con o la gran mayoría de las veces pasa con películas que están basadas en libros cómics Cómo pasa con DC, Marvel, como pasó hace poco con Dune, bueno, Harry Potter, el Señor de los anillos, ese tipo de cosas. Sabes que cuando empieza una, ya sea porque ya se está trabajando en las demás o no, en el caso por ahí más ejemplar es el de Dune, que recién ahora se va a empezar a filmar la segunda parte, bueno, no ahora específicamente, pero todavía no, o sea, no, no se filmó, se estaba esperando a, a que se dé luz verde. En esas ocasiones es otra cosa. Yo no sé si la idea original de Casas Fantasmas era... Bueno, se viene una secuela, ¿eh? Yo creo que se nota mucho de que agarraron el empujón de la fama de la primera y decidieron hacer una segunda medio con... Eh, no sé si pocas ganas, pero bueno. Ya fue. Vamos a hacerla. No, no me puse a averiguar la historia sobre esto, pero supongo que fue así, porque... se se, ...se ve un poco en la película que es así... ...como, bueno, vamos a rasquetear de acá y vamos a hacer esta película. Que un poco es lo que pasa ahora con esta nueva película que llega a los cines. Porque es como otra vez apelar a la nostalgia para hacer una nueva película... ...que, si nos ponemos a pensar, no es original. Porque no es una idea original o algo que nunca se había hecho. Están agarrando algo que ya se hizo hace un montón de años... Y, y bueno, eh, lo están haciendo más fresco y para nuevos públicos en el cine. No tiene nada que ver con la calidad de, de la película. O sea, puede ser una muy buena película. No, no tiene nada que ver, pero eh, se, se hace eso. Y con muchas, muchas franquicias, sagas, eh, trilogías que no eran trilogías porque le agregaron una película más y un montón de cosas. O sea, de hecho en los últimos años... Se, se vieron muchas sagas que, que se han revivido de alguna manera. Bueno, Halloween también pasó lo mismo. No sé si me pongo a citar ejemplos, hay un montón. Pero ya con la segunda parte de, de esta película, yo lo sentí así. Lo sentí como, vamos a seguir un poco con el éxito de lo que fue la primera. Y es realmente un copiar y pegar, porque salvo algunos detalles, eh, como el hecho de que Peter, eh, el personaje interpretado por Bill Murray, no estaba con los demás después de lo que pasó en la primera película, hizo la suya y bueno, es como que un poco se separaron y todo eso. Y el personaje de Sigourney Weaver, Dana, que tuvo un bebé, el bebé, lo mejor de la película. Ya de entrada les digo <risa> eh, Bueno, ella tuvo un bebé, estuvo en pareja con Peter Después se separaron, el bebé no es de Peter, es de otra pareja bueno eh, Pasaron 5 años, o sea, pasaron los años que pasaron en la vida real Básicamente, o sea, del 84 al 89, 5 años La película empieza así Pero, de, o sea, salvo esos detalles y algunos cambios más como por ejemplo, eh, el personaje de Louis Tally Que lo odié en la primera película Y miren lo poco que me gustó esta secuela Que posiblemente el personaje de Louis Tally Fue uno de los que más me gustó O sea, no sé si de los que más me gustó Pero como que tuve ese cambio Y no sos tan boludo, o sea, me, me estás cayendo bien Pero porque la película lo llevó a eso O sea, no porque el personaje realmente Tenga como ese cambio, igual Sí tuvo un cambio en cuanto a... En la primera era un chabón súper molesto Que quería salir a toda costa con Dana y todo eso Pero como que a la vez era un poco tonto y... O sea, miren lo copiar y pegar que es esta película Que pusieron de nuevo al mismo personaje Porque hay otro personaje que hace de Luis en esta película Que es el chabón este del museo Llanos, poja Poa, no sé cómo se, se pronuncia El chabón es el colorado O sea, es el mismo personaje Pero en otro contexto O sea, a ese nivel eh, Y nada, no... Eh, porque ni siquiera salió bien O sea, de última si salía bien Bueno, qué sé yo, no pasa nada Pero... Eh, nada quedé Así que después de ver la película Acá lo aclaré en mis notas. Yo me aburrí, pero no lo pongo como algo malo. Es exactamente eso. Yo me aburrí, pero no lo pongo como un punto negativo. Es algo que no pondría como un punto negativo. Pero hay varios puntos negativos para destacar. Ya lo mencioné, el personaje de Janos Poja, el colorado, que insufrible. O sea, lo mismo que pasó con Louis Tully en la primera, pero más insufrible. El personaje tonto que se quiere levantar a Siwune Weaver y que está ahí nada más para hacer eso y además para ser poseído, porque repiten también eso, de que termina siendo poseído por el chabón este del cuadro Vigo, que estaba fijándome acá en Leatherbox, que fue interpretado bueno, no interpretado, pero la voz se la dio Max von Sydow qué? actorazo y al ver todo el cast en Leatherbox, me acordé de un detalle que encontré ayer cuando veo una película, si es un estreno, en mi Instagram personal hago una reseña en las stories, cortita, con el póster, y quedan stories destacadas. Luego de eso, comparto, digamos, la calificación en Letterboxd, y comparto una imagen de la película con su disponibilidad, en donde la pueden ver. Entonces me puse a buscar, después de haber visto esta película, una imagen de esta película justamente para compartir eso. El nombre de la película, quién la dirigió, dónde la pueden ver. Y buscando esas imágenes me encontré en Google, con una... Vieron que cuando ponen las imágenes a veces tiene el pie de lo que es la noticia, porque las imágenes vienen muchas veces de noticias o artículos de, de páginas de Internet. Y me encontré en una, que es una imagen de Sibone Weaver yendo a buscar al bebé en ese momento en el que está en la cornisa, y abajo de esa imagen decía, fallece uno de los gemelos que interpretó al bebé Oscar. Y yo me quedé como, ¿qué? Gemelos, Bebé, Oscar, ¿qué? O sea, me, encima eran como las dos y media de la mañana. Yo estoy leyendo bien esto. Y ahora, justamente en Letterboxd, noté eso sí, que el bebé, Oscarcito, fue interpretado por dos personas. Dos bebés en ese momento. William y Henry Deuschendorf Gran apellido. Pero bueno, eran gemelos. Uno falleció, no sé cuál. Pero me encontré con esa noticia y quedé como. Encima, bueno, sí, obviamente, son iguales Son gemelos, pero qué loco, ¿no? Usar dos bebés para eso El bebé, un genio La música, otra vez Anticlimática Tuvimos esos momentos En los que empieza Como la locura en la ciudad Con los fantasmas y todo Y de fondo suena esa música ochentosa Que la música está bien, o sea, yo no tengo nada En contra de la música, pero no es el momento O sea, es algo que realmente No me funciona Además me, me aleja de la película. Porque... O sea, puede haber cosas que no me gusten en una película y no me pasa nada. Bueno, lo dejo pasar. Pero hay cosas que me alejan de la película y es lo que me pasa con esto. Hablando de la invasión de fantasmas. Los cuestionamientos. Otra vez. Porque en la primera, bueno, era todo nuevo. Ahí te lo... Lo puse como algo malo, pero te lo puedo llegar a entender. Ahora, después de lo que pasó en la primera. ¿Siguen sin creerle? a estos chabones, en serio, o sea, un malvavisco gigante, un marinerito en forma de malvavisco gigante atacó a toda la ciudad y nadie, nadie se acuerda de eso, porque los demás casos, de hecho lo comenté eh, hablando de la película anterior, no los mostraron, o sea, los chabones en un momento, incluso en el, en el primero que atrapan al, al lavabosa verde que, que se comía todo. Que en esta película apareció del lado de, de los casos fantasmas en algunos momentos. Ahí, bueno, cerraron las puertas, se pusieron a disparar y salieron con una cajita. Sospechoso, está bien. Y supongo que los demás casos fueron así. Como que muchos testigos, o sea, algún que otro testigo había, pero no muchos. Ahora, lo del malvavisco gigante. Eh... Testigos había un montón De hecho, el alcalde Es el que termina aceptando su ayuda Y después es como que Los niega Es como Todo el mundo O sea, ¿qué pasó? Incluso en esta película No solamente los agarra la policía de vuelta Sino que los meten en un loquero Entonces es como Copiaron y pegaron tanto la película Que en el guión se olvidaron de esa parte Como, che, pero pará la gente vio fantasmas hace 5 años. ¿Por qué no puede volver a pasar? Por ahí en 5 años no hubo actividad paranormal. Pero... ¿Se entiende? O sea... Incluso... No, no sé. O sea... No lo no, no entendí. Porque... Acá también. Hay cosas que por ahí en una película no tienen explicación. O no se entienden mucho. Pero... Bueno. La dejo pasar. Pero en este caso no. O sea hay que llevar un poco la línea de, de, de, de lo que de lo que veníamos teniendo en cuenta en la película y no no o sea los mismos errores que antes pero potenciados porque acá ni siquiera tendría sentido hacer esto y bueno el último punto negativo posiblemente el que más eh, me alejó de la película y bueno había notado también Puse como punto negativo, mismos errores de antes, pero es lo que comenté. O sea, básicamente es como un gran grupo con los errores de la primera película que se repitieron acá. O sea, es lo mismo. Y bueno, el último punto negativo de esta película es el humor. Que, como mencioné en la primera, me costó un poco, pero bueno. Dentro de todo, con los personajes que lo llevaban bastante bien. Y bueno... Eh, me adapté, no es mi humor, pero me adapté, incluso por varios momentos realmente me, me reí, o sea, la pasé bien Ahora en esta película no, ya era como forzado todo a ese, a ese nivel, como vamos a hacer el ridículo completamente Ya cuando empieza, que está este momento con Winston y con Raymond, creo que era creo que era Raymond, que van a una fiesta y se ponen a animarla, se ponen a cantar, y yo estaba pensando, mmm, no, no, no, no, <risa> ya ahí me, me adelantaron toda la película, me adelantaron por dónde iba a ir. Eh, por ahí en su momento, en los 80, funcionó, pero ahora personalmente a mí no, no me funcionó para nada, así que, y bueno, se... Se repite mucho en la película, pasa mucho en la película esto de este tipo de humor y no. No me va. Realmente no me voy a explayar más en esto porque es algo que no me funciona Puntos positivos. Los poquitos puntos positivos que puedo destacar de esta película. El grupo. Otra vez. Aunque no me haya funcionado tanto como en la primera. Están bien. O sea. Realmente están bien. No no digo que son lo mejor de la película pero bueno mantienen la película viva en algún punto eh, pero hasta ahí no tanto los efectos visuales la verdad que ahí un puntito bastante a favor mejoraron bastante de la primera claramente mejoraron así que no, no son la gran maravilla pero mejoraron en esos cinco años se pusieron un poco más las pilas en ese aspecto, el villano me gustó más, realmente me gustó más, o sea, la historia tampoco es muy jugada y demasiado rebuscada, sí un poco, es como que se metieron más en... en darle un poco más de vuelta a, a todo este asunto de los fantasmas, porque con la primera como que, bueno, estaba Gozer que era como la gran villana, pero como que todo lo que pasaba alrededor para llegar a ese punto no era tan visible o, o, o tan así grande, y en este caso sí, tampoco es que la historia ayudó mucho para eso de hecho por muchos momentos era como Ver esa relación entre Peter y Dana Y su reconciliación y todo eso Era como, bueno, no estoy viendo una comedia romántica Estoy viendo una historia de cazafantasmas Entonces no profundizaron mucho en eso Pero bueno, un poquito mejor Y la verdad es que el villano me gustó mucho más que, que en la primera Porque además Gowser, ¿cuánto estuvo? Dos minutos, acá Vigo por lo menos está desde el principio Y, y bueno, tiene su, su mayor participación en la película y, el último punto positivo, miren a dónde fui a buscar un punto positivo, pero realmente lo tengo que destacar porque ya les explico la razón. La canción, otra vez, la gran canción de Ray Parker, eh, que cuando empezó la película me sentía como raro porque, otra vez, vamos a empezar así. Me encanta porque yo un poco me quejé del uso excesivo en un punto de la canción de Ray Parker en la película, pero en este podcast... Sigue apareciendo Está bien Es un, una canción excelente Temazo Pero cuando terminó Después de haberla pasado mal Porque la verdad que me aburrí mucho Terminar con esa canción fue como Bueno Por lo menos me voy a dormir un poco mejor De lo que la pasé con esta película Así que lo pongo como algo positivo Nada más hasta acá esta reseña de Ghostbusters 2, el Ghostbusters con el fantasmita peronista, ahí. Ah, ese detalle, que no lo entendí. En el cuartel, digamos, de los cazafantasmas, vieron que tienen el cartel de, del fantasmita, con eh, el círculo rojo de cuidado fantasma, bueno. Cuando abrieron de nuevo el cuartel Porque estaban en la quiebra Y con el temita este de, de la gelatina rosa Vuelven como al ruedo Cambiaron el cartel O sea pusieron al fantasmita con el 2 Porque se ve en un momento Que el fantasmita que está ahí O sea el, el, el cartel Que está con el logo del fantasmita Es el del póster de la película O sea es el mismo pero está Haciendo el 2 con los dedos y yo me, me quedé pensando como, no tiene sentido, porque dentro de la película, dentro de la historia, igual también, miren en lo que me fijo, pero fue como, no tiene sentido, ¿por qué el fantasmita está haciendo así? Porque ellos, o sea, ¿qué, en su cabeza qué onda, che vamos a cambiar el, el cartel de, de la entrada, bueno, pero vamos a rediseñarlo y vamos a ponerle ¿qué hago con los deditos así. Símbolo de, de que es la secuela. ¿Qué secuela? ¿Se entiende? Porque ellos no saben. Y en el auto sigue sí, igual, el fantasmita. Ahí no lo rediseñaron, pero en la entrada de. No sé, seguramente era un detalle a propósito para indicar que era la secuela, pero rarísimo. Rarísimo. Eh... <risa> Nada, un detalle innecesario, pero que noté y anoté para mencionarlo, igual. Bueno, ¿Qué sé yo? Hasta acá esta reseña de Ghostbusters 2 de 1989. Mi calificación es de 4 sobre 10. Es la primera película de la que hablo en el podcast que desapruebo. Pero bueno, quise ponerle un poco más de puntaje, pero no, no... No pude. No pude, realmente. Hasta acá llegué me pueden seguir en instagram arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en youtube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video y bueno hay otros videos hace poco saqué una reseña al toque que son estas reseñas un poquito más eh, resumidas de algunas películas de las que no hablo en el podcast fue una de finch la película de tom hams que me gustó mucho eh, bueno como les comenté al principio están los videos de la reacción al tráiler de Spider-Man No Way Home, que eso pasó en Twitch, pero lo subí también a YouTube. Y el análisis del segundo tráiler. O sea, hay otros videos, hay otras cositas, además de, de estos episodios que subo en formato de audio, pero también de video a, a YouTube. Si es que prefieren escucharlos en YouTube o bueno. como quieran, están ahí. Y bueno, hay un montón de redes en las que me pueden seguir ahí abajo. Letterboxd, mi Instagram personal... En donde también publico cosas sobre cine, así que bueno, eh, me pueden seguir en todos lados. Y la próxima ya voy a estar hablando de Ghostbusters Afterlife, la razón por la que grabé estos episodios y por la que me metí en estas películas. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.